Muchos extranjeros de diferentes nacionalidades se erigen como destino turístico Marbella. Se alojan en hoteles y también en grandes villas de lujo. Eh, aquí han venido de diferentes nacionalidades. Siempre se ha hablado del ruso, pero eso ha cambiado. Hoy también ha cambiado el turismo y vienen también muchos turistas de escandinavos. Vamos a mostrar hoy una villa también muy bonita, muy bien acondicionado, muy moderna, todo robótica, total, que es lo que se es estila hoy y que bueno eh, algunos prefieren pues disfrutar más cerca del mar y otro prefiere la privacidad hoy vamos en otro enclave diferente donde además de no tener muy lejos el mar también se puede eh, disfrutar de esa privacidad que va buscando el turismo y en esta villa que nos va a mostrar heidi vamos eh, con su sector inmobiliario que lleva muchísimos años y que trabaja con todo tipo también de nacionalidades muy buenas tardes heidi. Buenos días, tenemos aquí esta maravillosa villa, como ha dicho Elena, que tiene muchísima privacidad, estamos un poco más alejados de la playa, serán unos tres kilómetros, y eh, pocos eh, minutos en el coche, pero justo privacidad, seguridad, para poder llegar a esta urbanización tenemos que pasar por una casa guardeses que tienen 24 horas de vigilancia, y también ofrece muchísimos servicios a los propietarios de la zona eh, y es muy cómodo cuando uno quiere retirarse un poquito con la familia o con amigos, poder disfrutar de un jardín privado como este. Esta villa tiene 3.000 metros de jardín ya lleva los años suficientes para hacer un jardín muy maduro con palmeras, árboles frutales y el campo de golf casi que tenemos privado aquí, porque es un césped de, eh, especial que necesita menos eh, mantenimiento, pero siempre está verde y es un eh, es césped natural, digamos que no es una alfombra, aunque lo parezca. ¿vale? Eh, también tenemos una piscina muy especial que llama la atención, que ya lo vamos a ver con este puente que podemos pasar. Y la vía en sí es una vía moderna a la vez clásica. ¿Para quién puede ser esta vía? Hemos hablado de los rusos, ¿no? Que, claro, el mercado ruso es un mercado muy importante para Marbella porque ellos están dispuestos a hacer eh, inversiones importantes aquí. Pero también cada vez más eh, nacionalidades deciden hacer aquí su residencia segunda, casi primera. Pasan muchas veces más de tres meses al año en su casa de vacaciones. Y lo que pueden, pues claro, aún más. Entonces, esta villa eh, tiene cinco dormitorios, eh, más muchas, eh, muchos salones y zona de estar. También hemos comentado como la villa que hemos visitado ayer, que tiene un spa privado, y una zona para poder recibir invitados. Una zona no, muchísimos. Sí, sí. Lo vamos a visitar y espero que les guste. Claro que sí, vamos a visitar incluso el mini gol con nueve hoyos que está en la entrada y que es una casa fantástica. Vamos a visitarla, vamos a ver todos los detalles y ya sabéis siempre que os digo que os podéis poner en contacto con Real Estéis, Segarra y... Sí, eh, además ya aprovecho un poquito también para dar mi teléfono de contacto de la agencia. Si alguien quiere saber más sobre esta propiedad o otras propiedades... El teléfono es muy fácil, es eh, 0034, si llamamos desde fuera de España, 666-4422-22. Bueno. ¿Vamos a pasar el puente? Sí, ¿Sí? vamos, a pasar vamos, el puente. vamos a probar. Gracias, Jairi, por hacernos eh, tan felices disfrutando de estas vistas y de estas villas tan fabulosas de Marbella. Gracias. Gracias por venir, Elena y Pepe.